Hello, hi, voy a salir, sayonara Este es un nuevo video para el canal Y espero que estén súper bien Porque vamos a comenzar Hoy en CNCO, Digo, en ciencia Amuel Qué mal chiste <ríe> Vamos a hablar de una gran empresa Que coge la semilla de aguacate para convertirla en bioplástico como alternativa para salvar el medio ambiente. Muchas empresas usan, hacen el bioplástico a base de alimentos y con el mismo objetivo de evitar que los plásticos sigan contaminando el planeta. Pero también aún hay un gran problema social y es la hambruna. Y ahí es donde entra esta gran empresa que coge las semillas de aguacate como desecho de las industrias exportadoras de aguacate porque ya nadie usa las semillas y a ellos las cogen y comienzan su proceso de fabricación y aquí se las voy a mostrar. Las semillas de aguacate son recogidas de las industrias de que se las desechan y después los llevan a sus plantas de producción para comenzar el proceso de fabricación de productos de bioplástico. El biopolímero del aguacate se usa para hacer unas pepitas que se llevan de manera que son cortadas para que queden de forma en círculos chiquitos. Y por cierto, biopolímeros son las moléculas de un ser vivo, quiere decir las moléculas del aguacate en este caso. Después de todo este, pro este proceso, se reúne todas las pepitas y después las distribuyen para que vayan a un proceso diferente dependiendo del producto de plástico que vayan a hacer. Por ejemplo, con los cubiertos se tiene una moldeadura para las pepitas y darles la forma de cubiertos y después se les hace las pruebas de calidad para que revisar que estén bien moldeados. Con los pitillos se fundan las pepitas de biopolímeros para después darle su forma de línea que tienen los pitillos y se van a una cortada pa para dividir los pitillos. Y en este caso las cajas vuelven a la materia prima en forma de hojas similares a las de aluminio y se hace un proceso pa para crear las cajitas para la lechona o cajas normales. Historia de esta gran empresa que hace estos grandes productos de plástico. Esto pasó en 2012 con un ingeniero de 19 años, que en, en ese momento estaba en su segundo semestre en la universidad, creando una empresa que pudiera contribuir a, al medio ambiente haciendo bioplásticos con otra alternativa natural que no sea comida. Y al principio el, el, el, la propuesta de la persona no tuvo mucho apoyo, pero después fue haciéndose más famoso y reconocido y también comenzó a tener más apoyo pero al principio no solo tenían una planta o no incluso no tenían planta al principio y no tenían oficinas propias pero ya después que le estuvieron dando más apoyo a la empresa ya hoy en día ya pudieron tener tres plantas de producción y también ya están exportando a más de 28 países. Debemos apoyar este tipo de empresas que buscan alternativas para salvar el medio ambiente para antes de que sea demasiado tarde. Porque tenemos que cuidar este hogar, este planeta que es nuestro hogar y no pensar en irnos a otros planetas. Hay que pensar en, en cuidar este primero y también nosotros buscar soluciones innovadoras para cuidar el planeta. Ahora sí, espero que te haya gustado este video, amiguito. Y te invito a que te suscribas al canal, le des un buen like a este video y compartas este canal con todos tus amiguitos, famiguitos. Y espero, y, y si estás forever alone, solo suscríbete. Pero ya no será más forever alone porque ahora yo soy tu amigo. Por favor, comparte este video con todos tus eh, como ya te dije, con todos tus seres queridos para que ellos puedan saber la historia de esta maravillosa empresa y seguir dándole apoyo a este tipo de personas que hacen el bien en, en nuestras vidas. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos. Ah, y otra cosa, no olviden comentar qué opinan al respecto y ustedes también qué son los genes innovadores le darían al planeta. Y también no olviden seguirme en Instagram como soundcool0709 y en TikTok igual. Para el próximo video les tengo una sorpresita y espero que les vaya a gustar. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.